Gracias. Sí. El agua de la Comunidad de Partado viene de una selva. El agua eh, viene de una quebradita. Pues no es un acueducto, es una manguera. El agua es muy sucia, baja con mucha hojarasca. El agua es, no, es, no es agua filtrada, no es agua tratada, entonces también tiene mucho que ver el agua. ¿Y, y cuando llega a la casa la tratan, la hierven, hacen algún tratamiento? Ninguno. Toma, la sacamos del tanque, de ahí tomamos, cocinamos, nos vayamos de la misma agua que Los cinco pues, galones de agua. Muchas veces la hervimos, hay alguien que la, que la pone a hervir en el... En, digamos, en el gas, porque pues, también es otra cosa que no la podemos hervir cada, cada que podemos cada que queremos, sino que la tenemos que hervir, digamos, un día, o conseguimos leña, que casi toda la gente no usa eso. Y el, donde está el agua, que se, la marca que deja es aterradora, entonces si a una olla de aluminio le hace eso, imagínate a uno. No, no la tratamos porque la única manera sería hervirla, pero pues el gas es demasiado costoso, entonces hervir agua cada rato, es lo empobrece a uno más de lo que ya está. La mejor forma que tenemos ahorita es hervirla y todo el mundo, como les digo, no la puede hervir porque... El gas ahorita vale 100 mil pesos, una pipa de gas. Una olla de agua en una familia que hayan tres miembros, eso no dura sino un día. ¿Alguna vez te has enfermado tú o tu familia por el agua? Claro, porque como el agua no es tratada, el agua viene así como eh, desemboca de, de, de la quebradita donde está la represa, pues así llega a las casas y así uno la consume, no tiene ninguna clase de, de tratamiento. Varias veces nos hemos enfermado en la casa. En los últimos tres meses hemos sufrido de bastante diarrea, dolor de estómago porque el agua baja prácticamente muy sucia. Muchas veces uno dice, es que... No, nosotros estamos acostumbrados a tomar el agüita así, pero resulta que no. Los jóvenes a los sueños queremos agua potable. No es una agua buena, la verdad, no es que tengamos el agua. Sí tenemos el agua, pero pues no debería ser para el consumo humano, no. Es la mayor preocupación, diría yo.